hola amigos y bienvenidos una vez más a papá rico este vídeo se lo dedico a mi hija sara es un vídeo en el que vamos a ver la herramienta stock charts y estoy con ella para enseñarle los inicios sobre la inversión y la especulación en el mercado de valores o en los mercados de valores creo que es una de las cosas más importantes que debemos enseñarles a nuestros hijos cómo funcionan los mercados cómo se comporta el dinero y la actitud correcta que debemos de tener hacia el dinero. Bueno, pero lo que íbamos, vamos a ver esta herramienta que es totalmente gratuita de la compañía StockCharts.com y es una compañía que ofrece infinidad de datos gratuitos al cierre de todo tipo de bonos, acciones, eh, opciones, eh, índices, indicadores, tenemos bueno, una salvajada la cantidad de datos disponibles en esta herramienta. Y sobre un indicador que vamos a ver en un próximo vídeo, pues vamos a examinar un poquito cómo funciona la plataforma y cómo podemos empezar a hacer los primeros dibujos de gráficos y obtener datos de ella. Entonces, como el próximo indicador que vamos a ver es el ratio de interés abierto vamos a trabajar sobre él para ver cómo funcionan las opciones de dibujo de la herramienta. Entonces ponemos put en pantalla y ya nos salen un montón de datos indicadores acciones de todo tipo que están disponibles en la plataforma. Cogemos la que nos interesa en este caso que es el índice el ratio perdón de interés abierto sobre eh, acciones sobre equity de todos los intereses abiertos que tenemos lo veremos en un futuro este es el que más nos interesa en principio y vamos a trabajar sobre lo seleccionamos y nos aparece la pantalla de dibujo en la pantalla de dibujo tenemos varias zonas tenemos un primer eh, campo donde aparece donde debemos introducir el símbolo sobre el queremos trabajar a su derecha aparece si queremos trabajar en un periodo diario o semanal. Bueno, vamos a empezar a seleccionar cosas. Seleccionamos ya semanal. Y aparecen diversas zonas de dibujo. Una primera zona superior. Una zona central, donde van apareciendo dibujos. Vamos a ver si consigo seguir el combo Ahora una zona inferior y diversas zonas de datos donde vamos a decirle lo que queremos que aparezca en las zonas de dibujo. Entonces, en la zona de dibujo principal, que es la que aparece en el centro, siempre va a aparecer el gráfico que hemos seleccionado en el campo de símbolo, en el símbolo en el que estamos trabajando en este momento. Luego aquí siempre va a aparecer, en este caso, el símbolo que le hemos metido que es el ratio de interés abierto sobre acciones que es el gráfico que tiene los picos estos tan pronunciados que se ven y después tenemos un primera, un primera, una primera caja de datos con los atributos del gráfico en este caso le habíamos dicho que tenemos queríamos que fuera un gráfico semanal aquí le predefinimos el periodo de tiempo que queremos que nos muestre, aquí estamos diciendo que llene totalmente el gráfico, podemos trabajar sobre un rango de tiempo predefinido, sobre un mes, tres meses, seis meses, lo que queramos. En este caso, como yo suelo trabajar a medio o largo plazo, soy un especulador a medio o largo plazo, voy a coger el periodo de tres años. Aquí el tipo de dibujo que queremos que salga. Hemos puesto que salgan velas japonesas, pero podemos poner que salgan barras, que salgan líneas sólidas, líneas de puntos, puntos, áreas, histogramas, gráficos de volumen, un montón de cosas. En este caso, vamos, yo quiero dibujar una línea sólida, delgada para que no me moleste, quiero dibujar una línea sólida. Y así es como se va a presentar el gráfico y es el que estamos viendo en pantalla. En el área central que sería este dibujo en línea sólida que sería el dibujo correspondiente al ratio de interés abierto tenemos una siguiente caja de parámetros donde se van a dibujar como podemos ver overlays dibujos por encima por encima del gráfico tenemos seleccionado por defecto en la herramienta que aparezcan dos medias móviles, una de 50 barras, de 50 periodos y otra de 200 periodos, que son las que se están viendo por encima del dibujo. Tenemos aquí en color azul lo que sería la, la, la media móvil de menos periodos, que son 50, son un montón, no sé, pero bueno, sería de 50, y en rojo la media móvil de 200 periodos que habíamos señalado. Vamos a modificarlo para que estas medias móviles nos den un poquito más de información, aunque sea solo un ejemplo. 50 y 200 son demasiados periodos. Vamos a meterle 13 para trabajar siempre con números de Fibonacci en la primera media móvil, la que aparecía en color azul, y 34 a la segunda para seguir trabajando siempre con números de Fibonacci. Ya sabéis que soy un obseso de la razón áurea, los números de Fibonacci y estas cosas. O sea, quizás sea un poco supersticioso, pero creo que en la sabiduría antigua siempre hay un porqué y por eso me gusta trabajar siempre con números de Fibonacci. Actualizamos y veremos cómo las plantillas que aparecen por encima del dibujo principal ya se han suavizado. También hemos visto que ha aumentado el periodo temporal porque ya trabaja sobre los tres años que le dijimos antes. Y vemos aquí ya como nos muestra en pantalla la media móvil de 13 periodos en color azul y la media móvil de 34 periodos en color rojo y ya las medias móviles nos empiezan a aportar un poquito más de información. Y en la caja de abajo, en la inferior, tenemos los indicadores que podemos presentar en las áreas de dibujo secundarias. En el área inferior al área principal y en el área superior al área principal. Entonces aquí podemos sacar un montón de indicadores con referencia al, al, al, al indicador principal, al dibujo que estamos mostrando el área principal. Y En este caso pues vamos a decirle, fijaros la cantidad de indicadores que podemos mostrar, pero vamos a decirle algo sencillo para empezar, que yo quiero mostrar un precio, en este caso del índice de Chicago, por ejemplo, y que se muestre, aquí es donde seleccionamos qué área de dibujo queremos eh, utilizar. Si elegimos la de arriba, en perfecto inglés, por supuesto, above, above, o podemos seleccionar otros indicadores, vamos a dejar el MCAD, me parece muy correcto, vamos a meterle números de Fibonacci, para no, ser, no dejar la superstición, la obsesión, o bueno, este razonamiento especial por la razón Aurea, aparte, y en este caso vamos a utilizar el área de dibujo inferior, queremos que se muestre below, abajo. ...y hay una caja que no vamos a utilizar... ...podríamos mostrar un indicador más... ...bien arriba bien abajo... ...actualizamos el dibujo... ...y vemos que arriba se me muestra... ...el índice de la bolsa de Chicago... ...con su dibujo de precios... ...su evolución de precios... ...de tres años... ...estos picos oscilantes tan pronunciados... ...sería el ratio de interés abierto... Con sus dos medias móviles, las que les hemos dicho que se muestren en el área de dibujo principal, y abajo se me muestra el histograma de MCAD con las dos medias móviles con los rangos de 13 periodos y 34 periodos que le habíamos dicho en los parámetros del histograma MACD, con el histograma calculado a 8 barras, que son los parámetros que le hemos pasado en la caja. Bueno amigos, espero que esto os haya servido para ver muy por encima cómo funciona la herramienta de dibujo de StockCharts, que ya os digo que es una herramienta bastante potente, totalmente gratuita para datos al cierre y que os va a ofrecer una gran cantidad de posibilidades a la hora de examinar los datos del mercado. Pues como os decía, dedicado a mi hija Sara y espero que os sirva tanto para vosotros, y que os animéis a educar a vuestros hijos en el funcionamiento del dinero. ¡Hasta la próxima!